Ya. yo ya lo que voy a tirar. A. A tiro. No, coge el no gastes balas. Que va, que va. Eso se lo abro yo. Es verdad, es de ¿Cuántos cargadores de De grizzly. de grizzly no sé. Pero de eco tengo un montón. Ah, eso es eco. Hostia, Puto zombie. El wallhack El Wallhack digo <risa> Eh disparando sí. a, la, a la puerta de ahí arriba ¿Dónde estás, Pachi? ¿Qué te he visto por ahí pasa. Eh, no, bien, no, lo estaba viendo a ver si está. Es que hay aquí un coche. Ya, ya, un APC Joder, con los zombies, ¿me los quitas Pachi? Está duro, eh, Pachi, está duro Me he quedado sin eh, Vale, hago yo Tengo la Dragon Hago emperador. yo con a Nicolás por... Espera, le puedo dar con la Dragon pa? Vale, vale ya está Oh, no a ver qué hay dentro. ¿Qué así, oh? Vamos a ver qué encontramos, Pachi. Bueno, parece que hay. ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! Oh, y una claim flash aquí. ¿Qué es eso? Una, piel, una clean ¿Una claim flag? ¿Qué? qué? para que no puedan construir, vale. Empiezo claro. a robar. A ver, me A Venga Mira, a ver, los lockers buenos tienen que estar escondiditos, ¿sabes? O sea, este de abajo, por ejemplo, mira Uy, con este no Qué bien Ah, solo tiene ocho balas esta ni por ahí No, menos mal que tengo, otro rato Uh, uh, premio Déjame, déjame el déjame el déjamelo, déjame, déjame ¿Lo vas déjame a tirar? Lo. Toma, sí, tengo sí, una sorpresita sí. para ti también A ver Mira, uh, vale, vale, vale, echa sí. para atrás, echa para atrás, echa para atrás. Va a reventar todo, ¿no? Sí. Para, para, luego echarle otro. Vale, más cohete. Oh, ¡Oh, se habían comprado! Tili, que ¡Me lo has quitado! Se habían comprado también nipe. Oh, joder, eh! ¿Cómo iba esta gente? Eh. Tío, todo lo bueno me lo estás quitando, ¿eh? <risa> Espérate, aquí queda Tío, una, una timba Aquí quedan cositas, ¿eh? No me gusta mucho la timba ¿No te gusta? No. Lo demás en el demo. Es raro que no hayas cogido las flasher las... Echa para allá, echa para allá, echa para allá ¡Va, eh! ¡Ay, lleva Pachi! ¡Venga, toma! Déjame la uh. carga de. Una carga de. Mm, Nerraider, Nerraider. Una pedeza de estas. Joder. ¿eh? eh, pues no están portando a mí los chicos estos, eh. Sí. Mira, oh, peto, poquito, peto de policía. <risa> ah, no, el misil de Digo, a lo mejor al han dejado de ropa de aquí de. El misil de ellos lo han cogido uh, no okay, Sí. ¿tací? Claro. Uy, estos cargadores. Qué bien eh, se portan estos chicos, ¿no? Esto se llama un rodeo bastante worthy. Bastante. No, no. Bastante rentable, ¿sabes? Rentable, worthy, es lo mismo. Inglés, por favor. Un ah, no de inglés, digo. vale, pache. Perdón, perdón. Mira, eso es muy... Me sacas cap de la esquera y me pierdo, tío. <risa> Mira, espera, pégalo aquí. Pégalo el misil aquí arriba y yo creo que peta todo. Eh, ¿Quieres un Nair Rider? Toma, te regalo un Nair Rider. Que nah, no tengo cara. No, pues no, no te lo regalo. La pillo porque tengo espacio. No, no. mm, este detonator no me lo voy a llevar porque no lo necesito. Y sí, porque hay abajo casa. te salen 20 al día. ¿Sabes ¿Sí, lo podemos hacer? Mira. Pega un ¿Cómo? tiro aquí. O sea, No me deja. Área claymate. No podemos dejar que esta gente tenga el área ¿Me has entendido, Apache. No, no, no, no, no, no. Sí, Apache, cuidado. No tengo vendas, he cogido aquí, ahí. Bueno, en realidad yo estaba todo calculado aquí. ¿eh? Sí, estaba todo calculado para que no te muriera. Es que, hay si no hay riesgo aquí, no hay diversión. <risa> a ver, vamos a ir tirando coches por aquí. A ver si me deja colocarlo. A ver. Ah, puedo coger... Ahí va un coche, Pachi, échalo fuera. Oh. Sí, bájate, bájate, bájate. Quita, quita, vamos ahí, arriba. Vámonos. Vámonos. Mira, no, no? Que no se levante tanto el coche. Dale, dale, dale, dale. dale. No, no, no, no, no. No lo explote, no lo explote. Que el coche también, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale con el, con el car ya. Lo echamos, lo echamos, lo echamos. Dale con tu, con tu fuerza. Dale, ¿¡Ah! Pachi, ¿Cómo? qué ¿Cómo fuerte pa está. Fuerza del Vasco. Venga, otro A, eh. Aquí no, va otro. Va a petar. ¿Qué va a petar? Ah, que quedan cofres. Ojo, tres quedan, tú. Es verdad, es verdad. Aquí, materiales. Tape. Bueno, voy a pegar uno... uno ¿Pa, tu mochila, pa' tu mochila, pa' tu mochila. ¿Para que, si ya no tenga al máximo. ¿Te dejas al máximo? ¿Cuál tiene que va? Ah, uh. oh, yo tienes la... la. yo tiene la... La otra. Ostras, tú. Bien, ya. Coño, ¿Y? lo iba a comer, Atenta. no he podido comer nada Dale, dale, dale Mira, Cuatro balas le quedan, uno, dos, tres uno. Uy, un rocket para mí, que La dentro lo no has quedado tú A ver. Se han portado, ¿no? Se han portado de escándalo